Bien, tenemos aquí la estructura geométrica y nuestra entidad. Ahora vamos a hacer la operación del sacabocado. Para eso, yo he decidido hacerlo con una circunferencia y la voy a encajar a esta circunferencia dentro de la misma trama que había definido para trabajar o para construir mi entidad. Aquí la tengo. Entonces, ahora voy a seleccionar ambos objetos, tanto la circunferencia como la entidad, las voy a copiar y las voy a pegar y de este modo tengo aquí un duplicado. Ahora sí las voy a seleccionar nuevamente a ambas y le voy a decir objeto perdón trayecto y voy a elegir la opción intersección y con eso quedó generado mi bocado. Muy bien, entonces ahora tendré que eh, ubicarlo donde yo quiera en la lámina y también escribirle el nombre bocado. Edición, copiar. Voy a utilizar este mismo texto para modificarlo y escribirle acá bocado. Bien. Ahora solo me queda colocar el rótulo, el recuadro y el rótulo en la lámina. Para eso lo que voy a hacer es primero, antes de trabajar con el recuadro, voy a eh, crear una nueva capa. Desde el menú capas, aquí voy a generar una capa a la que le voy a llamar recuadro. Le doy a añadir. Y ahora voy a abrir el archivo con el recuadro que es semejante al que les hemos proporcionado a ustedes eh, desde las descargas del blog. Entonces le voy a dar a abrir y voy a buscar donde tengo guardado recuadro vertical. En este caso es el que necesito y voy a abrir este archivo. En este archivo está agrupado lo que hay y está todo el, el recuadro completo. Entonces voy a decirle edición copiar. Y lo voy a pegar en mi archivo. Voy a, perdón, acá. Edición, pegar. Bien, aquí se pegó. Yo tengo que corroborar que esto se pegue exactamente, que esté ubicado exactamente donde quiero. Fíjense que el recuadro que hemos traído tiene una línea de color en el contorno y esa línea de color... Tiene como objetivo que ustedes puedan ubicarlo exactamente en el tamaño del papel. Una vez que lo tengo ubicado, lo voy a desagrupar. Entonces voy a venir a objeto y le voy a decir desagrupar. Y ahora sí puedo borrar la línea auxiliar de color y me quedó mi recuadro. ¿Qué resta? Y que aquí tenemos que escribir con la herramienta texto. voy a, a tomar la herramienta texto y voy a escribir aquí mi nombre. Voy a elegir el tamaño de la tipografía, por ejemplo 8, y voy a escribir mi nombre tal como aparece en la lista y mi registro. Bien. Y cuando eso esté, lo voy a acomodar donde me convenga o donde quiera, ¿sí? si necesitan desactivar que los objetos se vayan a rejilla por un momento lo pueden hacer, de igual modo como escribí esto voy a escribir acá el número de la lámina que en este caso va a ser la lámina 1, una vez que esto está entonces le voy a decir archivo guardar y voy a guardar mi archivo con mi apellido y mi nombre de esta manera, lámina 1, mi apellido y la inicial de mi nombre y le voy a dar guardar bien y a continuación en mi caso me dice que ya existe porque yo ya lo había guardado así voy a darle guardar como y voy a guardar en formato pdf que lo encuentro aquí formato de documento portable con eh, el mismo sistema, lámina 1, mi apellido, la inicial de mi nombre, guardar. Por ahora, en esta interfaz de PDF no vamos a modificar nada, simplemente le damos OK. Bien, y eh, estos dos archivos son los que yo voy a tener que subir al aula.